Bueno, acá me está dando por culo esto Entonces, a ver si lo logramos Yo ya lo había hecho esto, pero me está empezando a, a tomar el pelito Entonces vamos a ver si Captura de pantalla larga Haga la captura en dirección vertical, no sé qué, nada Nada que ver eh... Bueno Veamos un poquito lo que pasa. Vamos a los ajustes. Aquí. Redes, tatatá, ta. aplicaciones, notificaciones, batería, aplicaciones, notificaciones, dispositivos conectados, preferencias de conexión, turno, encendido apagado por acá abajo, sistema, avanzado, barra de navegación, opciones de recuperación, o opciones de desarrolladores. Vamos, opciones desarrolladores, opciones de recuperación, opciones de desarrolladores, memoria, informes de error, contraseña pantalla, habilitar, registro de autor, desembloque, servicios de ejecución Ver y controlar el servicio de ejecución, modo de color, implementación, optimización automática Joder, depuración por... yo ya lo había hecho esto Quiere... sí Aceptar, quiere que... Es... ¿Qué pasó? A ver, ahí se puso Buah. Me hizo la de siempre De, de preguntarme Si admitía el, el modo con el DJ Mini Y aquí estamos Vamos a darle máxima brillo Ahí está el máximo se bastante bien, lo único que tengo sol en la espalda, pero bueno. Lo demás está bastante bien. A ver si estén los parámetros puestos. Vamos a chequear un poquito. ¿Altitud? No. Ahí. Distancia tampoco, me alcanza con uno. No vaya a ser que... Ahí. Altura. Sí, 80 porque tengo un edificio grande al, la al lado. Uh, uh, uh. ok cámara ok ta, ta, ta. transmisión ta ta, ta. seguridad pum, pum. vamos a ver un poquito las cámaras Video 4k 30 fps perfecto bueno vamos a volar con el tablet a ver qué tal Bueno, acá estoy donde pude. Eh, vine a hacer las pruebas con el... con el tablet. Y... Claro, medio trasto porque no tengo dónde ponerlo. Entonces, un trastazo. Pero todo bien, voló súper bien, no tuve ningún tipo de fallo de conexión. Lo que sí me pide cada vez que lo conecto, el tema de depuración de USB... Que yo ya lo había configurado, pero me lo volvió a pedir. Entonces, eh, nada, lo configuré otra vez y, y poco más Así que puedo ya decir que tengo, tenemos un teléfono económico para volar drones Estoy volando un dron de última generación, vale, un Mini 2 Con el sistema OcuSync Y ya tenemos tablet para... ¿Qué pasa? Sí ya tenemos tablet y teléfono económico para poder volar nuestros drones sin necesidad de hacer un gasto excesivo. Así que les voy a, decir, a dejar en el enlace. Yo esto no tengo nada que ver. Es algo que adquiero por otros temas. No estoy patrocinado ni nada y los comunico con ustedes. Acá no gano nada. Les voy a poner el enlace del tablet, pero yo no gano nada con esto. ¿eh? Cuando es enlace mío que de comisiones se los digo. En este caso es de Amazon y no tiene nada que ver conmigo. Porque bueno, todavía no. el tema de Amazon todavía está. está medio verde. Pero ya, ya va a llegar también. Concha de tu madre. Estás tontísimo esto. Ahí. Así que nada probado en un gran que voy a hacer otro vuelo en otro lugar porque este lugar no me gusta estoy muy incómodo cuando caiga un poco el sol que tengo mejor visibilidad por la tarde voy a hacer otro vuelo y ya les diré alguna cosita más tu drone GoPro detén video GoPro detén video Un micrófono, un micrófono, un micrófono Esto es un descontrol Aquí estamos con un tablet nuevo De 6 GB de RAM eh, 128 de memoria Más 34 en la SD Y no puedo ver la imagen del dron. Me he vuelto loco averiguando por qué Y no lo he podido solucionar Así que nada, el video que tenía pensado De tablet para volar drones Ya no es válido es espectacular el tablet, está súper bien en un montón de aspectos, pero no puedo hacer que eh, me lea la imagen. Descargué la DJI Fly, eh, cambio de cable a, a uno de los terminales, va perfecto. Bueno, tienen que ir a ajustes del sistema, ir a, a desarrollador y darle a depuración USB y probar con su terminal qué es lo que les deja ver y no la imagen. Es un tema de configuración nada más, tranquilo. No pasa nada, es configurarlo y ya está. Con las licencias, he completado los formularios después de casi un año de estar discutiendo con AESA. Gracias a Invixa, que lo voy a dejar puesto, voy a poner el logo aquí detrás de mí. Voy a dejar eh, el nombre, les voy a dejar el mail para que les puedan escribir. Y hablen con, con esa gente, porque la verdad que me han ayudado muchísimo lo que no pude hacer en ocho meses lo hicimos juntos en dos días entonces a veces sí que es válido cuando uno no puede por el motivo que sea ¿no? eh, en mi caso no fue que, es, que sea medio mongólico a pesar de que algunos lo crean sino que que no tengo forma de entrar a, a esa el tema de los certificados digitales que piden las claves permanentes, etcétera, etcétera, etcétera, es una locura. No nos facilitan nada y es súper incómodo de trabajar con esas webs que son una, un caos. Terminé el examen, que me saqué 8,5 de 10, o sea que estoy apto para, para los carnets de, de piloto de drones. Y no hay nada en la web donde ponga finalizar, enviar, eh, que, quedas en nada, terminas el examen y no sabes qué es lo que pasa, te pone aquí apto, no sabes si salir de la página, si enviarlo a algún sitio, si qué hacer, o sea, un descontrol a esa, el tipo que está cobrando por llevar la web, que está cobrando muy bien y que estamos pagando todos, que solucione los temas, drones, no 20.000 fotitos, drones, clic, formulario, curso, ta, ta, ta, ta, clic, hago, finalizar, terminado, pack algo que la gente pueda ver y sea fácil. Hay un rango de edades y generacional muy amplio y a veces el que cree que lo ha hecho súper sencillo, lo único que ha hecho es un caos y no lo digo solo yo. Pueden ver lo que es YouTube de este tema. El 80% de las personas no pueden acceder a los cursos, no pueden hacerse un usuario y contraseña. Inclusive la escuela tuvo que escribirle a esa para que le diera unos parámetros para poder solucionar los temas. Porque era imposible. Por favor. Vale, por favor. Ya tenemos los datos. No sabía qué pasaba, ni a dónde me llegaba, ni nada. Porque no nos podemos poner 15 horas a leer todo lo que pretende que leamos a esa y que está puesto en la web. Es una locura. Ta, ta, ta, ta. Sencillito. Numeritos. Botoncitos. Fácil, por favor. ¿Vale? Eh, Le llegaron los datos. y Pixas me los envió en PDF. Me toca imprimirlo y plastificarlo, ¿vale? No pasa nada, está perfecto, pero tener cualquier licencia que se saquen y no se las den en, en la mano, imprimirla, plastificarla para que esté resguardada y llevarla con ustedes en cualquier vuelo que vayan a hacer. Y bueno, seguiré experimentando con este tablet. He buscado información, nadie me ha sabido decir por qué no puedo volar con esto. O sea, volar no, porque no veo la... La cámara de mi, de mi dron en el tablet. Eh, le puse una SD de memoria por si era eso. Que con la memoria interna, no sé qué historia. Nada. Descargué dos veces la DJI Fly. Va bien la DJI Fly, pero es un tema de que no se ve la cámara. No sé por qué, si alguien lo sabe, me lo dice. Les voy a mostrar unos vuelos que seguía haciendo con el, con el I70. Uh, hoy hay un viento tremendo. A ver si puedo mover esta cámara y se ve algo. ...yo no sé si se podrá ver... ...hay un viento tremendo... ...ahí afuera... ...no sé si se ve como les digo... ...pero bueno... ...está la cosa complicada... ...está complicadita la cosa... ...ahí ...el otro día estaba viendo que se veía parte del soporte en la cámara de este teléfono... Porque tienen las cámaras puestas en línea en vez de en cuádruple, en un cuadradito la pusieron en línea. Entonces para los, para los, este es un joven, para los cardanes y los shimbol a veces se ve en la imagen como una sombra, después la cortaré en la edición. Me moví y tengo, estoy operado hace nada y me está molestando un poco esto. Bueno, eso es todo. Tengo las licencias, las voy a imprimir mañana lunes y, y ya me voy a hacer el carné para tenerlo encima conmigo, la otra documentación lo llevo en el mail, en pdf, por si me llegaran a decir usted no puede estar aquí, pac, sobre todo yo que estoy en costa, saben que es distinto quien lleva la costa a quien lleva temas territoriales, aquí no es comunidad, sino que es el gobierno central o sea que hay un montón de historias a la hora de poder discutir o no con, con el orden, ¿no? la ley y el orden, lo, con la policía y lo que sea Pero nada, no me extiendo más Voy a mostrar el video, del, voy a seguir probando el I-70 Me había desaparecido el mapa, lo mencioné en el otro video, ya lo tengo Hice dos videos del formulario para A1, A2 y los diferentes cursos que hay Para, para el piloto de drones Y poco más que decir, me falló el tema del tablet Un tablet nuevo, no puedo ver el dron. No me pregunten qué pasa, ya averiguaré y si alguien sabe algo, me lo dice aquí en los comentarios, que le haya pasado, que compró un tablet, conectó el, el dron y no se veía la cámara del dron por lo que sea. Si es algo de la aplicación, si es algo que hay que activar, le di todos los permisos a la DJI Fly, no hay caso. Así que me lo comunican. Tu, dron, Connor, cámara Canon allí, eh, cámara del I 70 que la voy a probar y probando micrófonos. Corten. Bueno, la verdad que con el tablet, más allá de, del, del tamaño y de que si hay que ponerlo en un soporte con el mando en la mano es bastante molesto a la hora de, de sentir el peso ¿no? de un tablet más el mando que te está tirando. Yo siempre aconsejo eh, colgarse el mando del cuello ¿no? con una cinta y tener el mando siempre colgado, siempre, siempre. Esto para mí es fundamental en vuelo de cualquier cosa, ¿vale? Más allá de FPV, de lo que sea, de helicópteros, de aviones, siempre el mando colgado es lo mejor. Se los digo porque hay gente que no nota la diferencia o, no, o cree que no, que no le va a hacer un cambio a los novicios, ¿no? Y, y sí que hace un cambio grande tener el mando colgado. El tema del tablet, del parasol que mencioné en este video, eh, fundamental... ...se necesita un parasol, porque si no, no se ve nada... ...lo ideal es tener un cable más largo... ...el cable que va del mando al tablet que sea largo... ...y poder tener el tablet en un trípode... ...entonces, ahí ya estás como un profesional... ...mucho más cómodo, con el mando suelto, sin peso extra... ...y eh, el tablet en un, en, un, en un trípode, en un soporte... ...donde tú lo puedas tener perfectamente a la vista donde lo pongas, donde no te dé el sol, ni tengas ningún tipo de... que te haga espejo con nada, ¿vale? Porque generalmente los tablets... algunos sí y otros no, según la calidad, tienen una iluminación que puede no ser suficiente en un ambiente abierto, ¿no? Al aire libre. Pero esto va a quedar a, a gusto y a, y a poder eh, adquisitivo de cada uno, ¿no? El que pueda comprar las cosas o no. Que empezás a sumar que la tarjeta de memoria, tanto... En el caso de este tablet no necesitan tarjeta de memoria si lo van a utilizar para volar drones. Ya tiene una memoria que es más que suficiente. Pero bueno, eh, después parasol, pum, otros 14, 15 euros más. Que vaya bien, porque el tema de los parasoles después es un clavo. Yo, por ejemplo, para los mandos del Spark y, y del Phantom... Y sobre todo del Spark, eh, por ahí lo mostré en algún video... Eh, hice un parasol de cartón, lo pinté con spray negro y la verdad que quedó fabuloso. Y también utilicé una especie de espuma que había como espuma EVA, pero tiene otro nombre. En este momento no. Y, y el parasol es fundamental. fundamental en, Ya en teléfonos es necesario muchas veces, pero en temas de tablet yo diría que es se necesita parasol. No tuve ninguna desconexión. Pero lo que me pasó sí que tuve una desconexión completa con el i70 No me había pasado nunca eh, Bueno, estaba a una altitud también un poco exagerada Pero tuve un corte total Me tiró a Windows ¡Cling! Tuve que volver a entrar a la DJI Fly Y y tomar donde, donde se me había quedado el dron Yo iba mirando por si venía cayendo porque no sabía lo que había pasado si había habido un fallo más grave o no. Como dicen en el, el examen de AESA. Eh, pero no, al final estaba ahí quieto. Dejé los controles quietos. ¿no? Cuando estás haciendo una maniobra y hay desconexión. Soltar los sticks. Dejar que pase lo que tenga que pasar. Pero soltar los sticks. Y bueno, acá ven que un control absoluto. Eh, a mí me gustaría que esto lo pudiera meter en la... En la assistance, como hacíamos con el Spark y modificarlo, el Mini 2, pero bueno. Todo se puede hackear, todo se puede meter mano. Algunas marcas están evitando que suceda esto, entonces lo que hacen es, bueno, lo hacen imposible. Pero estaría bueno poder hacerle algo. Sobre todo a los frenos, me parece que demora un poquito en frenar. Porque en modo cine eh, se va un poquito de más al frenado. A veces necesito que frene antes porque vengo medio al palo. Haciendo tonterías que no tengo que hacer, se acuerdan del video que puse el Mini 2 o el Mini en FPV y me comí un pino un día de viento, pero bueno, esas cosas que pasan. Eh, como digo, el tablet este es suficiente, si no quieren tablet porque les parece un poco exagerado, todo el tema de cómo lo van a poner, cómo lo van a llevar, cómo van a hacer. Eh, tienen el i70, les traje dos eh, terminales económicos, 179 euros el teléfono el vivo y 70 y 200 euros el tablet yo creo que es más que suficiente es barato para cualquiera porque si tenés que ir a pagar más eh, es un precio barato está muy interesante la verdad y y en algunos casos como este del parque que puedo estar quieto y tranquilo está bueno el tablet la verdad si tú puedes estar en un lugar donde te puedes sentar donde puedes apoyar las cosas ...está está interesante... ...así que gente los invito a suscribirse... Sé que este puede ser un video largo... ...ustedes ven la parte que les interesa... ...si yo no, no les obligo a ver todo el video... ...cada uno ve lo que le interesa... ...uno quiere ver imágenes... ...uno quiere ver su zona... ...ay mira qué lindo el parque que voy con mi novia... ...ahí atrás de los de los cañaverales... Me la... <coughs> eh, ...los que quieren saber sobre... ...sobre el, el tablet... ...2.0 Hz de procesador... 128 de memoria eh, 6 de gigas de ram o sea que es un tablet que está muy bien el teléfono anda en también 8 y 128 de memoria muy bien también los dos están muy bien de memoria muy bien de, ra de ram muy bien de procesador yo por ejemplo mi antiguo pc tenía 3,6 este nuevo tiene dos y pico. Y un tablet con dos es una velocidad muy buena de procesador. Que les va a servir yo creo que para... Además de que si después en casa quieren usar el tablet para lo que sea. Los que tienen hijos saben dónde terminan el tablet, ¿no? Pero bueno. Y nada más que agregar, gente. Disfruten acá las vistas. La verdad que la hora dorada es la mejor. Estaba medio cansado de hacer videos por la mañana. Me tenía podrido el sol. Y una luminosidad más blanquecina ¿Vale? Ahora Esta hora está todo más dorado Está mucho mejor Y bueno, lo que digo Una suscripción, un like, comentar eh, Hacer todas las preguntas que sean necesarias Que después, si no les contesto yo Les van a contestar los usuarios Y, y los diferentes suscriptores Hay muchos que vuelan contable Y bueno, ya sé que están comprando el i70 ya sé que están comprando drones de mi, eh, de mi afiliación. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video. Connor, para tu drone. Eh, Vanessa, sigo esperando. Osvaldo. Eh, la vitamina, por favor. Bueno, acá estoy Perfectamente Con el tablet este Igualmente la imagen, como saben eh, A ver si con gafas se ve mejor Bueno, se ve un poquito mejor porque me quita algún reflejo, pero Como saben, se necesita estar eh, Con los tablets y con monitores grandes, lo que necesitan es un Un, un parasol Vamos a descargar la esfera. Se está procesando, la voy a descargar al tablet y después lo que voy a hacer con el Street View, eh, voy a pasar todo al Street View y, y a ver qué pasa. Pero va muy bien el tablet. ¿eh? Lo puedo, puedo decir que por el precio, menos de 200 euros, tienen un tablet para volar. Lo que necesitan, sí lo que les digo, es un parasol. Creo que se descargó automáticamente Ya me lo hizo varias veces Aunque después no encuentro los archivos Pero bueno, vamos a volar un poquito para seguir probando el tablet Y, y luego vemos GoPro, detén video